es el panorama que presenta la calle 25 de mayo a las puertas de Casa de Gobierno con esta manifestación del polo obrero y de muchas otras organizaciones sociales que están el día de hoy haciendo un reclamo por eh, los planes potenciar trabajo que han caído en la provincia de Tucumán y que... Según los referentes como Ricardo González de Cuba MTR nos comentaba recién, el sábado deberían haber ya cobrado, haber percibido sus saberes, son montos de eh, 27 mil pesos en algunos casos y nos aseguran que son 160 mil pesos planes los que han caído en la eh, provincia de Tucumán. Por sobre calle San Martín también hay otras organizaciones que están llevando a cabo esta protesta.